Hola, hola, buenas a todos, Aquí se me ha comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con The Spirit and the Mouse. Estamos con la mujer de las estrellas. Tenemos un pequeño Kiblin aquí misterioso que vemos a ver qué nos va a traer. Vale, vamos a acelerar esto para. Eh, exacto, para tener esta conexión y ya luego, como vamos a tener que volver a subir y volver a bajar, pues ya en algún momento. Eh, ¿por qué me.? ¿Por qué me brillas? Ah, Me estás brillando por ese de ahí arriba O puedo saltar por algún otro lado no. no, o sea, no veo otro Al que podamos acceder Vale, vamos a saltar por este Ese no vamos a poder Pero este de aquí sí Exacto Uy, aquí hay mucha energía, perfecto Vale, aquí tenemos Otra bombillita Aquí tenemos otra bombillita, la verdad es que las esconden a la conciencia, eh. ¿Otra? ¿Dónde? Ah, mira, aquí. Estas son buenas, eh. A norte de la ciudad. Venga, otra. Ya la he visto, ya la he visto. Uh, más. Eh... Vale, no la veo Es igual Vale, a ver qué nos tiene que contar Este Kiblin Sospechoso Hola de nuevo, Ratona. No he evitar escuchar lo que decía el ser humano. No parece un problema que pueda resolver. A veces no podemos hacer nada. Los Kiblins fuimos creados para ayudar a los humanos. Es frustrante cuando surge un problema como este y no podemos hacer nada. Ya sabes lo que se siente. Ah, te estás preguntando qué hago aquí. Bueno, lo cierto es que te estaba siguiendo, Ratona. Me gusta anotar en mi cuaderno todo lo que ocurre por San Sanclera. Todo. Es a lo que dedico todos mis descansos nocturnos. Es muy divertido. ¿Qué? No puede ayudarte, es una pena lo de este ser humano, pero no podemos hacer nada. No es como si pudiéramos apagar las luces de la ciudad cercana, para que no haya contaminación lumínica y así puedan ver la lluvia de meteoritos. Sí, por supuesto que conozco a algunos Kiblins de la ciudad cercana, pero ¿de qué iba a... Ojo, que lo convence tú, la rebelión de los Kiblins. Sí, supongo que sí, si nos pusiéramos en contacto con ellos podríamos en teoría pedirles que apagaran las luces un momento. Para comunicarnos con un sitio tan lejano, tendríamos que construir algún tipo de dispositivo de comunicación potente. Además, no sé si lo sabrás, pero un evento así de grande en una ciudad como esta puede originar montones de problemas. Aunque pudiéramos… Sí, atenuar las luces sería suficiente para reducir la contaminación lumínica y que se pudiera ver la lluvia en meteoritos sin perjudicar a nadie, Pues sí que eres una ratona cabezota. Vale, me has convencido. Intenta ayudar. Es poco habitual ayudar a humanos que no estén asignados al alcance de nuestros Kevlin Box, pero será un placer ayudarte. Si quieres hablar con los Keyblings de aquí abajo, primero tenemos que construir un dispositivo de comunicación. Has conocido a todos los kibles de esta ciudad, como recordarás, tenemos un inventor en nuestras filas, uno que podría encargarse de construir ese dispositivo. Pero decirte a quién se trata sería demasiado fácil, así que ¿qué te parece si... ¡Un acertijo! Atrapado en una bola de cobre, nuestro estimado inventor está estudiando en estos momentos una señal luminosa que hay en lo alto del edificio del norte de la ciudad he añadido un impresionante acertijo a tu diario de notas, además esta vez he añadido un dibujito para que hacerlo más interesante encuentra este kiblin quizás te puedes ayudar a llevar a cabo un plan tal, ese plan tan loco que tienes, buena suerte vale, ok oh, buah, qué dibujo tú ah, porque no tenemos comprado el mapa de la, del norte de la ciudad, Uh, oh, me da algo Vale Vale, vamos a coger esta Bombillita Ah, pues no va a poder ser Oh, vale Vale, pues por aquí Había una grieta de estas hacia el norte de la ciudad A ver, corremos Eso es Esta, ¿no? justo Vale, pues vamos para allá Y a ver cómo conseguimos Norte de la ciudad mm, mm, mm, mm. Vale, el inventor Puede ser que... A ver, si esto está aquí al lado Por algo sería Vale Oh... por qué o sea, hay una caja ahí que no hemos conseguido abrir aún o sea, es un lugar que no hemos explorado vale, este es el de las pizzas era este el inventor Los killings están de recreo. Cada noche tiene 45 minutos de juegos. No puedo crecer los killings durante el recreo. No pueden salir del barrio. Buenas noches. Oh O sea, están por ahí pululando. Vale. Vale, ok. Y con esto pillamos la otra. Que tenemos por aquí. Vale, perfecto. Ya llegamos, ya llegamos. Vale, y desde aquí no se ve. Uy, uy, uy, uy. O sea, tenemos otra por aquí, pero que no se ve. ¿Dónde tengo que saltar? Bueno, es que 99% que hay que saltar en algún sitio, ¿eh? Por esta. Para esta aquí O sea, para esta. Uy, sale box Aquí detrás, tú Madre mía, claro, y aquí te la tapan Qué bueno Vale, eh, ok, pues llévanme para abajo Vale mm, mm, mm, mm, mm. Buah, pues ¿dónde estarán? Vale, el inventor estaba aquí abajo Espérate Venga, vamos rapidito Estaba, lo teníamos por aquí Vale Vale uh. Es que lo de las bombillas, tú Vale, este no va a ser nuestro. ¿Se te ha olvidado algo? Mientras no estaba en me el menú y hay platos nuevos. Me gusta mucho el concepto de la pizza de aguacate y plátano. Así que pensé, que tal una pizza de mantequilla, cacahuete y lechuga. Este Kiblin es terrorista. Madre mía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por Dios. Por Dios, por Dios. Ni en pintura te quiero ver. Venga, para arriba. No, estos dos no son tampoco. Vale, aquí como a la zona de. Es que. Vale, estos no son, así que paso de vosotros. ¿Dónde estará? El. Uy, uy, uy, uy, uy, muchas de estas, ¿eh? Es que era el del agua, pero a saber dónde ha caído. O sea, no es que se haya caído en algún sitio, pero. ¿Me entendéis? Uy. Oh, perfecto. Vale, entramos por aquí, a ver si arriba en esta Kiblin box los encontramos. ¡Oh! ¡Ah! Ay, bueno, este es el amigo. Ratón, ¿has vuelto? ¿Necesitas algo? ¡Ah, no, no! ¡Sí que es este el inventor! Vale, vale, vale, vale. Estás hablando del Kiblin adecuado. Quiero saber más sobre este proyecto cuando antes de que ya. Voy a hablar con Killer para ver... Nos vemos luego. ¡Oh! perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues nos vamos para allá. Nos vamos de cabeza para allá. Claro, entiendo que tengo que volver. ¿No? Vuelvo a ver a Kidaife en la residencia del oeste. Pues esto ya lo hemos hecho. Esto ya lo hemos hecho. No se ha actualizado nuestro registro de emisiones. Bueno. Claro, y este nos está mandando de vuelta... Aluminón Vale, pues vamos a ir para allá Ah, vale, sí, sí que estamos yendo Ah, no, no, estamos yendo bien, estamos yendo bien Este es el atajo para ir a, de vuelta a la ciudad o A la ciudad, a la villa Vale Vamos ahí Madre mía oh, oh, El peor Kibling que podíamos haber encontrado Tú Mantequilla de cacahu... Es que... Y lechuga, no... Dios, es que... Se me revuelve el estómago Vale, aquí no puedo subir Ah, vale, vale, uy, uy, uy, uy, uy. Ya Están aquí estos dos maquinando A ver, bien, sobre todo no, lo has encontrado Perfecto, Kidive tiene grandes invenciones Le gustan las cosas excéntricas, pero tiene mucha creatividad Seguro que puede hacerlo, esperemos que esta máquina no acabe explotando Igual que la última El vídeo lo que acabo de decir, todo va a salir bien Dios, vale Sí. Hola de nuevo, Ratona. Killer me ha explicado el plan Es una locura, ¿sabes? Podría inspirarme en uno de mis antiguos diseños Y con las condiciones climáticas actuales Podríamos... Mmm, eh, ¡Eureka! Ya lo tengo, ratona. El plan perfecto Lo veo con toda la claridad del mundo en mi mente Casi puedo tocarlo Te ayudaré, ratona. Pero no podemos hacer esto A menos que reunamos a más gente Tenemos que formar un equipo ¡Ostras! Con habilidades específicas para este proyecto Y tú los traerás aquí Ya me han dicho lo convincente que puedes llegar a ser Abre bien las orejas ratones. Aquí está la gente que necesitamos para hacer realidad el plan. Primero, un recolector que nos ayude a encontrar los materiales adecuados. Vale, o sea, necesitamos el Kibling minero. Un Kibling enérgico que nos ayude a cargar el dispositivo con mucha potencia eléctrica. Vale, este es el Kibling de los primeros capítulos que corría mucho. Un experto en sintonización que nos ayude a calibrar la antena para que podamos enviar el mensaje en la frecuencia correcta. Vale, este será... O el impostor que se supone que es muy bueno y, y sabe, pero no sabe. O el ancianito aquel que también hacía las codificaciones de los cables, que estaba junto con el otro, ya me saldrá, eh, con, con el Medica, el que tiramos de un balcón. Un capataz de construcción, un líder con mano de hierro que garantice que todo el mundo trabaja en sincronía. También necesita ayudantes, con tres debería bastar. Nuestro buen amigo Killer nos ayudará a encontrar estos killings de élite, ¿verdad? Pues claro, como ya te he dicho ratona, yo lo apunto todo en mi libreta. Ah, vale, y los tres ayudantes son los niños, los que jugábamos al escondite. ¿Vale? ¿Por qué no complicamos todo un poco más? Háblame y te diré un acertijo que te guía hacia ellos. También encontrarás imágenes de sus ubicaciones en tu diario de notas, así que recuerda echarle un vistazo. Ahora mismo estamos en medio del descanso de los killings, así que es probable que la mayoría de killings que has conocido se hayan movido. Por suerte nos quedamos en los barrios asignados durante los descansos. Vale, buena suerte, ratona. Buah. Eh, vale. De nuestra nuestro especialista en forrajes se ha centrado en fortificar el canal. Pescar con una pala puede soltar una tarea complicada. Pues para generar energía necesitamos el y la Atleta en la calle del este. Vale, en señales. Te esta noche no se pierde ni un fotograma de, con sus binoculares. Encontraste este Kibble en la calle del Este. Vale, uh, encima del taller de la artista. Vale, tres Kibble jóvenes en la calle del Este. Ahora mismo están jugando una versión muy peligrosa de escondirte en un sitio alto. Vale, Vale, vale, vale, vale, vale. Pues vamos a darnos prisa a ver si podemos recoger. La mayor cantidad posible de kiblins. Vale, vale, vale, vale. A ver, había uno en el canal. Eso estaba claro. Vale, con esto bajamos. Aquí estará en el otro lado. Pues efectivamente. Digo, es que veía un brillo ahí raro. Vale, vale, vale. Pues sí, está en el otro lado. Porque aquí no está. Y aquí tampoco. No, esto lo usamos en su momento y ya no vale ya nada. Vale. Ah, mira, lo está ahí enfrente. Por aquí llegamos rápido. Fium. Francesco. Ahí está, mírale, mírale, mírale, mírale, mírale. Mm, mm, mm, mm, vale. A ver, te necesito. Estamos formando a los Kiblingadores. ¿Vale? Una antena gigante. No digas más ratosita. Voy de camino. Nos vemos en la residencia del oeste. Perfecto. Vale, ya tenemos uno. Vale. Ahora la pregunta es, ¿dónde hay más? No me acuerdo. Ah, vale. Hay que ir a la telenovela en la pizzería. Bueno, en la pizzería sí que había un par, así que vamos a asomarnos a la pizzería. ¿Dónde está? Aquí no. Era. Vale. Porque no me ha puesto ninguna de las ubicaciones. No he encontrado. No estos son ajustes diario de notas. Atléticas. La calle del este, la calle del este en el norte de la ciudad, vale. Vale, el taller del artista. Corre ratona, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, y hay que subir en el taller del artista. No quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. Ni en pintura te quiero ver. Déjame. <risa> Ay, esta chica está aún durmiendo. A ver. Revisamos otra vez el diario. Vale. Esto no. Este no. La calle este. El norte de la ciudad. Ah, sí, sí. El norte de la ciudad. El taller del artista. Pues ya está, ¿no? O sea, son solo. Solo que tengo uno. Sí, vale. Me queda uno solo en el taller del artista. Vale. Estaba como por aquí abajo, si no recuerdo mal. Este no era. Esto eran las lámparas. Mira, mucho la atención, Isai. Puede ser que hayamos pegado la vuelta y no lo hayamos encontrado aún. Ah, vale, vale. Este es el taller del artista. Efectivamente. Así que vamos a irnos para arriba vale subimos Míralos, están aquí ala, ala ala ala ala ala uy no me bajes del todo para abajo ah vale menos mal vale vale vale vale vale vale uy bo. y cómo llego ahí eh, oh, oh. Vale Tenemos que saltar por ese lado Ah, oh, por aquí Uh, vale oh. Estoy muy confuso Vale, esto solo la energía Uh, y por aquí No no. Oh, ¿y cómo llego? Debe de haber alguna forma de llegar hasta allí. Vale. Ya está. Eso es. Vale, con esto ya hemos llegado. Con estos dos, ¿no? Ratón has vuelto, lo siento, pero no estoy dando sesiones de orientación a novatos en este momento. Ah, nos venía por eso. No, mira, oye, necesitamos a alguien que sepa ¿Que quieres que encabece la construcción de una especie de antena? ¿Cómo voy a negar cuando alguien me pide ayuda? Cuenta con Kifix Y yo nos unamos a ti Vale, perfecto Vale, pues hay que ir a la calle del este ¿Dónde está? Es que está peta O sea, está... nos está pidiendo... Hasta que nos queda por conseguir. Ah, es justo esta. Vale. Buah, menos mal. Vale, la calle del este es por ahí. Así que vamos corriendo. ¿No? ¿Es por aquí? Calle del este, perfecto. Vale, maravilloso. Pues ya teniendo todos los kiplings de la calle norte lo vamos a dejar por aquí porque estamos llegando ya a nuestro eh, a nuestra duración de capítulo, así que bueno, vamos a ver si podemos recoger alguna, vale, nada pues lo vamos a dejar aquí en esta placita con este árbol y lo de siempre espero que os haya gustado, que estéis disfrutando a tope de la serie porque ya estamos llegando al final, al menos tiene, tiene pinta de que estamos llegando al final y lo que decimos